...en el estudio... El pasado lunes, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, designó a Yekni Berenice Reynoso como directora general de persecución de la corrupción administrativa PETCA. Dicha designación ha generado gran expectativa ante el pueblo dominicano que sueña con erradicar este flagelo. Destaca que dicha dependencia operaba con seis fiscales, ahora tendrá 25 a su disposición, esto con la finalidad de erradicar la lucha contra la corrupción. Esto ha generado una serie de posiciones encontradas. En tal sentido, escuchemos la valoración de los profesionales del derecho. Nosotros entendemos que no es un tema propiamente tal vez de cantidad, sino de calidad. Si se hace un trabajo de manera eficiente, hasta con uno que lo haga bien, es suficiente para instrumentar los casos. Lo que se espera es que lo hagan de manera correcta, porque recuerden que aunque son seis... Fiscales, se supone que hay un equipo detrás de ellos que van a ayudar a coordinar y e a investigar todos esos expedientes. ¿Usted se cree que se están dando la, los pasos pertinentes para combatir la corrupción como se debe? Todavía no hemos visto ninguna acción concreta tendente a eso. Hasta ahora solamente hemos escuchado que se está investigando y que se van a, in, a instrumentar los expedientes. Esperemos a ver eh, cómo actúan las nuevas autoridades. Pienso que la designación de esos fiscales eh, no tiene que ver esa ese gran número que se necesita para combatir la corrupción. Simplemente la voluntad de trabajar y que se ponga en práctica de una vez el bojón y que se quite la práctica, mejor dicho, del bojón y cuenta nueva. Estos, estos fiscales designados deben trabajar ya con esto y hacerle ver al pueblo dominicano que tiene doliente. Que lo que hizo la pasada administración del PLD debe ser sancionado y que se pongan a trabajar. Eh, lo primero es la voluntad. El presidente de la República, Luis Abinader, eh, desde el momento mismo en que tomó posesión, le ha demostrado al pueblo dominicano que tiene la voluntad política de atacar la corrupción. Así él, vimos que el 28 de agosto de este año él dispuso la extradición de un miembro del PRM hacia los Estados Unidos de, la, de Norteamérica, el cual fue pedido de extradición. Yo entiendo que la ampliación... ...de ese cuadro de abogado... Eh, ...real efectivamente corresponde... A, ...al interés que tiene el presidente de la República... ...para atacar la corrupción. miren lo que hay que revisar... ...es... ...todo el tiempo el Ministerio Público... ...porque no importa que algunos de ellos... ...estén manifestando que vienen... ...de la escuela del de Ministerio Público... ...no, no... ...hay que revisar... ...los actuales Ministerios Públicos... ...si han hecho un trabajo que vaya en beneficio de la sociedad dominicana, porque yo soy que entiendo que los estatutos del ministerio público les permite a ellos a los del ministerio público andar en la calle revisando la sociedad sin embargo, en estos momentos eso no se está haciendo ahora bien, la magistrada Miriam Germán está en esos caminos esperamos que esos nuevos 25, 30, 40 ministerios fiscales realicen sus funciones y que ella aplique los correctivos que le establecen los estatutos del Ministerio Público para que los fiscales de diferentes provincias y municipios apliquen esos estatutos en beneficio de la sociedad. Yo diría que tendríamos que esperar, hay que darle un compás de espera a esa situación. Por la razón de que tenemos que saber cuáles son los fiscales que fueron designados y conocer la trayectoria de ellos. Entiende Y ahí al tanto, ya cuando estemos al tanto de, de la información, veremos si ellos podrán realizar, entiende la, las funciones que tienen que realizar para ver si se puede combatir eh, toda esta ola de delincuencia que se ha desatado en nuestro país. Prácticamente es una buena decisión que ha tomado la, la fiscal, porque cada fiscal... Eh, que inicia una una labor debe tener a su lado gente de confianza y ella entendió de que esos fiscales eran personas de confianza porque si tú te das cuenta eso tiene que haber una coordinación y tú trabajar con personas que tú no le tenga confianza no puede hacer una buena labor bueno, así debe de ser, porque el presidente electo, el, el presidente que, que ha sido juramentado eh, ahora, eso fue lo primero que habló, en su discurso inclusive habló que la corrupción iba a ser erradicada, entonces lo que esperamos es que los fiscales que nombren sean, no sean corruptos y actúen en base a la ley, porque tú sabes cómo, eh, cómo ha sido eh, eh, para, para el pueblo. Lo que se llama la corrupción y lo que se llama eh, permitirle a la gente, a los funcionarios, que hagan lo que quisieran cuando está el otro gobierno. Entonces lo que esperamos es que este gobierno erradique esa situación y nombres nombre fiscal tanto es que la, exacto, la ciudadanía puede estar conforme.